Precios de verduras y frutas aumentaron 400, denuncia Andrés Eloy Camejo. Como preocupante y alarmante catalogó el diputado a la Asamblea Nacional, Andrés Eloy Camejo, la situación agroalimentaria en el país, en virtud de que la falta de insumos, el pésimo estado de las vías agrícolas, el deterioro de los tractores, y el alto costo de los insumos, Hace misión e imposible una siembra en niveles de calidad. Destacó el parlamentario por el estado Barinas, que luego de la Semana Santa, los productos han sufrido un incremento de por lo menos 400 en todos los rubros, trayendo como consecuencia más hambre y más miseria para los venezolanos. El mes de abril llegó con incremento exagerado en verduras, hortalizas, tubérculos, granos, arroz, carnes rojas, pollo, maíz y frutas entre otros, y justamente nuestro pueblo se está alimentando a base de estos rubros para medio sobrevivir a esta crisis humanitaria, advirtió. Denunció además la falta recurrente de interés por parte del gobierno nacional, de apoyar a los productores agrícolas, al tiempo que advirtió que se esperan más incrementos por el excesivo coste de la materia prima. No existe una política nacional para ayudar a los productores en sus siembras, trayendo como consecuencia una merma gigantesca en cuanto a producción nacional. La revolución acabó con el orgullo de lo hecho en Venezuela, y prefieren importar productos de mala calidad que tenderle la mano a nuestros productores, dijo. Finalmente, sin ánimo de ser pesimista, el líder de la Unidad Democrática vaticinó uno de los años más difíciles en cuanto a producción. Asimismo, Manifestó que para el mes de agosto los precios serán inalcanzables para la gran mayoría de venezolanos que ya viven en condición de pobreza extrema.